Bueno, todo productor para poder acceder a nuestras etiquetas que identifican esta variedad con sanidad controlada debe estar inscripto primeramente y la cámara, la Cámara de Viveristas, Floricultores y Afines de la Provincia de Buenos Aires eh, tiene a disposición dos lotes de incremento, un lote que proviene eh, todo el material que funciona como porta injerto que normalmente se le llama pie y los lotes yemeros que es donde...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 ...y de todo material que viene a ser injertado con esas yemas... ...también va a un, a un registro. Van a quedar identificados en ese procedimiento... ...los lotes proveedores de estaca, de porta injerto... ...los lotes proveedores de variedades, de plantas madres... ...y así el productor va a poder tener... ...sus lotes propios de planta eh, y de pie eh, de planta madre. De esta manera el técnico certifica... Eh, ...este origen, esta trazabilidad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 También tenemos el código QR, nos lleva a la página de la Cámara de Viveristas, al catálogo de Rosas, donde este, podemos encontrar mayor información de la variedad en cuestión. El fondo de la etiqueta de color amarillo nos indica que es una planta identificada, eh, según resolución del eh, INASTE. Bueno, esta etiqueta es general y cada viverista tiene que pegar, digamos, su sus datos del vivero en la etiqueta en este lugar. Aquí con un rótulo de, de sello de cadía Cluster que bueno que lo logramos a través de, del clúster del, del AMBA y San Pedro, al cual del cual con la cámara de viorista somos parte y tuvimos el apoyo de las instituciones, ¿no tanto del clúster como de, de, de del INTA y parte de los técnicos que se armó el grupo de cambio rural para eh, obtener eh, rosas de sanidad controlada, las cuales eh, queremos posicionar en el mercado, o sea, por un tema de, de mayor, mayor longevidad, longevidad cuando, la persona, cuando la persona lo compra.